Hola, mi nombre es Johnny Finch, soy desarrollador de videojuegos e integrante del grupo Working At Games. En el vídeo de hoy voy a comentar un juego llamado Ice Tanic, creado por Pixel Fan Games. Este es el segundo vídeo que grabo de reviews de juegos de Pixel Fan Games y es porque este lo jugué primero y luego jugué al otro, al de Area 51 Dreamland. Pero por cosas de la vida, se me olvidó que tenía este gameplay también grabado. Pues lo que pasó es que hice primero el de Area 51 Dreamland este así que bueno aquí lo tenéis el menú de este juego tiene tres botones el de play para jugar el de créditos para ver quién hizo este juego la música la programación y el arte y el de los controles te dice cómo jugar y ya está no tiene mucha complejidad este menú y ahora vamos a entrar a jugar a esta también es un juego que tiene pixel art pero también el subdibujo dibujo también tiene trazos, trazos me refiero a que no son solo pixel art, sino que tiene más detalles. En el tema de los gráficos no tengo, no tengo mucha pega, simplemente que además encaja todo muy bien. Este, este grupo de personas que hace juego eh, se, se le da muy bien lo que es pixel art. No tiene mucha complejidad y parece como más acabado que el a 51 Trimblanc. Eh, como veis, simplemente la mecánica es dar de comer a un iceberg. Mientras te atacan pingüinos con lanzallamas Que intentan derretir tu iceberg Y la, la idea está bien porque es muy simple es Simplemente que, no sé si habéis visto la película del Titanic Pero si no lo habéis visto, parad el vídeo Luego continuar con el vídeo Y mírala ¿Por qué? Porque el Titanic tiene que venir Desde el fondo lo veis por ahí atrás Una, una mancha negra con, con cuatro tubos para arriba Que uno es falso Entonces el Titanic viene hacia el iceberg, nosotros tenemos que alimentar el iceberg para que cada vez sea más grande y evitar que los pingüinos con lanzallamas y jackpacks lo derritan y así el titanic choque con el iceberg, como veis tampoco tiene mucha complejidad, lo que pasa es que si sí, el juego es un poco lento, tiene acción, la música también está guay y tal, el único fallo que encuentro es que cuando está más cerca el Titanic Y cuando ya va a acabar el juego Porque el juego es simplemente eso No tiene más niveles ni nada Como que aparecen muchos pingüinos de repente Y, y es casi imposible eh, Darle de comer al iceberg Y te da poca oportunidad a ganar Y veis que ahora el Titanic Está como detrás y muy cerca Pues tiene que pasar otra vez Y ya hay muchos pingüinos en pantalla Y tienes que evitar que te en el iceberg Y tal, frustra mucho que... Que aparezca mucho de repente y no te dé tiempo a darle de comer y, y hacerlo más grande. Bueno, cuando pierdes te sale Too Late, Loser. Como demasiado tarde, perdedor. Y bueno, espero que te haya gustado aquí la review del juego ISTANIC. O crítica o eh, opinión del juego. Y compártelo con tu gente. Activa la campanita, suscríbete. No en ese orden porque sería al revés. Así que... Y comenta, dale like también si quieres. Claro, ¿por qué no? Ya que estás aquí, te vas a ir sin hacer nada. Venga, haz algo.